Voy a hacer la copita. La copita no tiene nada. Es tan pequeña que no necesito ni poner cinta adhesiva, ni poner tampoco alambre de gallinero. Tiene unas hojas que solamente enrollé por dentro. ¿Por qué? Porque me ayudan a cubrir los tallos, a que no se note tan rápido la tierrita que va soltando los tallos. Nos nos disfraza un poquito la, el desgaste de los tallos entonces, con un tallo bien frondoso que coloque en el centro ya es soporte para poder jugar un poquito más pero les decía necesitamos regreso a lo que estaba diciendo necesitamos tener opciones opciones de todos los precios y tal vez no vas a tener muchas opciones económicas pero sí tenemos cuantas unos, unas cuantas opciones. Y si llega el cliente y te saca un ramo de pionías con rosas y orquídeas y te dice, pero solo tengo 25 dólares. El cliente no sabe que las pionías, es más que una sola pionía, casi cuesta 25 dólares. Entonces nosotros estamos para enseñarles y le, puedo de le puedes decir, con tu presupuesto te puedo ofrecer un detallito floral. Y además, pues puedes pasar a recogerlo. Aquí va a estar listo a la hora que tú no lo pidas. Eso va a... Les va a traer nuevos clientes a su negocio. Que tal vez hoy puedes decir, no, no me interesa vender arreglos económicos, no alcanzan ni para la renta. Pero tú no sabes el día de mañana si esa persona... A dónde lo va a llevar el destino de la vida... Y te puede contratar una boda espectacular. Hay que estar ahí para todos, para todas las personas que soliciten nuestros servicios. Hay que ofrecerles opciones. Miren. Vamos a hacer un diseñito con soltura y movimiento mini. Otro tip que les quería dar. Procuren ofrecer Trabajar con las mismas flores en todos sus diseños. No, Si van a ofrecer cinco modelos, si van a ofrecer seis modelos, traten de que casi todos los arreglos lleven las mismas flores y nada más cambien el diseño y el tamaño. De esta manera van a tener en inventario el mismo material y no se les va a quedar nada. Si de repente tenían 10 paquetes de tulipanes... Y casi no se ha vendido el florero con tulipanes pero se está vendiendo mucho otro ramo que también lleva tulipanes. Entonces puedes usarlos en otros diseños. Ahí vamos. ¿Qué estoy haciendo? Puntas hacia los lados, bombachito en el centro, un caminito de claveles. Y ahora le voy a poner unas rosas rojas. Voy a darle contraste a las rosas rojas y a los claveles. Entonces entre ellas voy a colocar tantito bombón de crisantemo moradito. Y... Gracias a todos por estar aquí apoyando, estando presentes y conectados, miren estas flores es importante manejar distintas profundidades en un arreglo floral, principalmente en estos diseños que tienen soltura, movimiento, el movimiento no lo da el que no todas las flores estén parejas, sino que haya unas más adentro, unas más afuera, las moraditas como quiero que le den contraste a los rojos las estoy metiendo más metidas en el arreglo. Escribí una guía que ayuda a prepararnos para organizar y planear las actividades de los días festivos como es el Día de las Madres y San Valentín. Viene día por día, qué debes de hacer, cómo organizarte, cómo ser más eficiente. Está padrísima, se las recomiendo mucho. Esto que tengo aquí se llama salvia y lo voy a complementar para darle movimiento hacia los lados. los arreglos sin agua porque las flores toman agua las flores toman agua por aquí, es por el único lugar que toman agua los palitos, ah. entonces por eso es que cada que colocamos una flor, cortamos y la metemos al florero al recipiente, a la espuma a lo que sea que es lo que le está nutriendo en un minuto que las flores están en contacto con el oxígeno se sella el poro y deja de tomar agua. Entonces nunca puedes tirarle el agua. Le podrás tirar tanto así, o sea, casi nada. Cuando la, los flores son bombachitos y cerraditos, se tira menos agua que cuando es un cilindro. Pero es agua, no pasa nada que se tire yo utilizo esto para transportar mis arreglos. Y nuestro querido Adrián, que por ahí anda de amigos con color, de flores con color, eh, vende a algo muy parecido en México. Estas yo las compré en Estados Unidos. Ahorita les voy a compartir la información. ¿Qué es lo que haces? Es un, Son unas charolas de plástico muy grueso con agujeritos. Pones tu base y la envuelves con tubos, hay de muchos tamaños, en realidad, ahorita solamente tengo de este tamaño grandote, pero hay de todos los tamaños, y es una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu negocio de flores, porque no se trata de que hagas arreglos hermosos y espectaculares, se trata de que lleguen a tus clientes así de hermosos, ¿qué tal si compartimos el teléfono?,